Mi nombre es Cecilia Guibarra Cordero, eh, tengo 28 años, eh, soy ingeniero electrónico, eh, trabajo cuatro años en el teleférico como operador de estación. Uno sueña, ¿no? cuando es niño o está estudiando, tal vez pueda llegar esa tecnología a nuestro país, pero cuando uno ya lo ve acá es ver cumplido un sueño, que lo veías lejano para nuestro país. Somos pocas mujeres las que estamos trabajando en esta área en el momento. Sí, yo fui la primera que entré en la parte de operación. Lo que me gusta es estar eh, con la máquina, revisarla, ver que todo está en óptimas condiciones. Mis, mi abuela estaba súper orgullosa, porque decía, ah, mi nietito está en una empresa que están haciendo con tanta tecnología, mis papás también. Trabajar en el teleférico es, es un orgullo porque es un reto cumplido.